la flor, la flor del saco la sin Un lo un en un barrio, un pintor, un buen montador y un común Sus años cuando sus sean se adentican. Y hay que ver a mi cuerpo todos los domingos de y camino vestido sombreros en las tuyas mal con mal deshonrado trabajo del indio sombreros en las tuyas iguales con mal deshonrado trabajo del indio Niña, por favor. Vengo a cantarte, mi adorada matacalpa, en este día de tus magnos centenarios, en su belleza es mi ritual, nada de espalda. Matagalpina, soy es su amor, mi mujer dame tu amor. Matagalpina, invita hermosa, soy tu hermosa. gran panorama bajo el cielo y azul rotundo como el cantar. Vamos hasta China pega